señores dj topo critica que no hay figuras urbanas en el nuevo equipo de alofo que no pongan esa foto así tan fea de ese hombre de Arimeni mañón no no, ayúdenlo pongan otra foto señores locutor topo pone a través del espacio de los foques radio show criticó directamente a santiago matías Los que por no incluir figuras del género urbano en el nuevo proyecto que está desarrollando se recuerda que santiago matías ha anunciado a figuras como Johnny Estrella, Ariel Santana, Gaby de Ángeles, entre otros, en un nuevo proyecto el cual aún no se sabe en qué, en qué consistirá, pero que sí era una nueva oferta para hacer competencia con la radio nacional. Señores, ahí está un equipo muy duro. Un equipo, un equipo, ese, tra, ese trayón no me deja a mí hablar. Un equipo, vamos, vamos, vamos a ver. Ok, está bien. Llegamos al final del programa, pero Arimendi Mañón, cariñosamente Top of Point, el líder, está reclamando su, su parte, los urbanos. Pero Ariel Santana, yo lo he visto debatiendo, parte urbano y sabe muy bien. La parte urbana está en el doctor y, y Santiago Matías. ¿Ya? ¿Y qué más urbano te quiere ahí? El doctor y Santiago Matías. Y Nabil también va a estar. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Que, oye, que metan a mella Carolina. ¿Eh? No, sabes que el aire me pone fañoso. ¿Eh? Charlie Valen tiene su, su radio, su cosa. Está bien, él cabe Charlie Valen porque sí. tiene un conocimiento. ¿Tú entiendes? Pero la parte urbana, como él la está exigiendo, la tiene Santiago Matías y la tiene el doctor y Nabil. ¿Es la parte urbana? No, pero lo van a poner. No, a poner a Nabil es el, el mejor amigo de la FOC, ya. ¿Tú entiendes? Señores, llegamos al final del programa. Adiós.